Buenas noches público. Esta noche les vengo a presentar un artículo increíble que les va a solucionar la vida. ¿Y cuál es? Es este, este maravilloso martillo. El martillo rompe huevos. ¿Para qué se utiliza este martillo? ¿Tiene problemas con su jefe? ¿Solución? Con un solo golpe irá corriendo a pedirle un aumento. O problemas para ir al gimnasio. Tiene fiaca y está en su casa, no hace dieta y no va al gimnasio. No hay problema, con el martillo a huevos, un solo golpe en los huevos y ya estará todo solucionado. Irá corriendo al gimnasio. Cómprelo ya, a tan solo 45 dólares.